palabra al senador Agarrido. Gracias, eh, presidente. Bien, eh, algunas eh, matizaciones o explicaciones que yo creo que he intentado explicar en mi primera intervención, pero parece que no han quedado demasiado claras. Las enmiendas que presenta mi grupo parlamentario, las enmiendas que presentan lo hacen con la intención de mejorar y, como decía, de respetar algunos contenidos constitucionales que, si no, serían violados por esa norma. Dicho de otra manera, eh, los casos que se han expuesto aquí de aquellos pequeños propietarios, personas que, que se van de vacaciones y vuelven y se encuentran ocupadas su vivienda, esa la solución, la recuperación de esa vivienda también entran y quedan amparadas por nuestras enmiendas. Nosotros en ningún momento hemos eh, intentado eh, poner encima de la mesa que sea ilegítimo que un pequeño propietario quiera recuperar su vivienda. Eso por un lado, que quede muy claro. Segundo, yo todo el rato trato de, de relacionar el derecho a la vivienda con la situación de ocupación ilegal. ¿Por qué? Porque realmente, si lo que queremos con esta norma es acabar con el origen, con la causa de esa ocupación ilegal, tenemos que ir al origen del problema. Y el problema está en que nuestro Estado, el Estado español, no tiene y no ha realizado una verdadera política de vivienda. Tenemos un parque de vivienda social ínfimo, tenemos un parque de vivienda de poco más del 1%, tenemos unos alquileres abusivos que no pueden pagar los trabajadores y trabajadoras de nuestro Estado, con lo cual esa necesidad de vivienda y la crisis, todo conjuntamente, hace que las familias se vean abocadas a ocupar una vivienda. No se ocupa una vivienda por diversión ni por antojo, se ocupa por necesidad. Y mi pregunta, que no, no ha sido resuelta y no ha sido mencionada, ¿qué hacemos con los, con los ocupantes? Es decir, ¿qué hacemos con esas familias que han ocupado una vivienda por necesidad y que, según esta norma, lo que le lleva es a dejarlos en la calle? en la calle con sus hijos y sus hijas menores en muchos casos. Nadie hasta ahora ha puesto encima la solución a ese problema. Pues bien, la solución a esa cuestión, que no es más ni menos que respetar los derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución, la respuesta estaba en la aprobación de nuestras enmiendas. Nuestras enmiendas, nuestra propuesta, lo que hacía... Lo que hacía era garantizar una alternativa habitacional tal como os lo exigen los tratados internacionales, tal como lo ha recomendado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tal como lo ha hecho el Ararteco y el Defensor del Pueblo, tal como lo están haciendo muchos, muchas sentencias de diferentes eh, tribunales en la justicia ordinaria. Ese era nuestro objetivo. Lo que no se puede, lo que no se puede es Poner encima de la mesa solo la recuperación de esa vivienda sin respetar el resto de los derechos. No podemos hacer saltar por los aires el artículo 24 de la Constitución. Tenemos que establecer unas mínimas garantías. Lo dicen las recomendaciones del Parlamento Europeo, los principios de derecho internacional sobre procedimiento judicial las notificaciones, los plazos, la posibilidad de recursos, es decir, no son cuestiones nimias, no son cuestiones que podemos pasar por alto. Y vuelvo a repetir, nuestras enmiendas lo que hacen es intentar paliar esa situación. No nos gusta mucho esta norma, no nos gusta nada, pero si hubieran aceptado nuestras enmiendas, por lo menos, por lo menos estaríamos dentro de la legalidad, por lo menos cumpliríamos con el artículo 24 de la Constitución y cumpliríamos con el artículo 47 de la Constitución. Es verdad, como decía el senador del PNV, que deben ser todas las administraciones públicas, municipales, autonómicas y, y el Estado las que deben de colaborar para establecer y para garantizar esa alternativa. Por supuesto, pero debe garantizarse esa alternativa. Vuelvo a repetir, ¿qué hacemos con los ocupantes, con familias que han sufrido la crisis, que han sido abandonadas? ¿Qué hacemos? ¿Las dejamos en la calle o nos quedamos tan anchos aprobando una especie de protocolo que no establece ninguna garantía que los servicios sociales pues ya harán? No. No no se puede desalojar a una familia en riesgo de exclusión social y con menores dejándolos en la calle y diciendo que, bueno, que los servicios sociales, en su caso, ya verán lo que hacen. Eso es vulnerar derechos humanos, tratados constitucionales y eh, realmente actuar de una manera bastante, bastante cruel, diría yo. Por lo tanto, por lo tanto eh, los grupos parlamentarios, los partidos políticos que hoy van a dar el sí a esta norma se sitúan, se sitúan fuera de la legalidad y se sitúan fuera de la Constitución. Y van a tener que ser los jueces, muchos de esos jueces que admiramos, los que van a tener que reparar lo que hoy ustedes van a aprobar. Voy a terminando, señoría. Y es más, acabo. Eh, mi grupo parlamentario estudiará muy detenidamente la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucional para también colaborar en parar este desatino. No podemos volver a dejar a las familias vulnerables en la calle otra vez. Gracias.